Hoy traemos desde nuestra coalición el Carrequín Podemos traíamos una iniciativa que finalmente eh, ha sido transaccionada con el grupo IH Bildu. Les entregarán la transacción enseguida y que va a tener, eh, según hemos conocido, también el respaldo del Partido Socialista, que desde un primer momento también nos comunicó que estaba de acuerdo con lo que se proponía. Traemos básicamente una, una moción declarativa sobre los efectos que los próximos presupuestos generales van a tener sobre las y los pensionistas sobre las pensiones públicas. Una moción para que el Parlamento vasco se exprese en el mismo sentido que lo están haciendo miles de personas en nuestras calles. Esta misma semana, las asociaciones de pensionistas y jubilados salían una vez más a manifestarse y dijeron claramente el pasado lunes que la actualización de las pensiones propuesta por el Gobierno y que se ejecutará vía presupuestos generales del Estado es a todas luces insuficiente. Los pensionistas lo han dicho claro que no se apoyen unos presupuestos al Gobierno de Rajoy con esa propuesta mísera de subida de las pensiones. Se trata de una iniciativa, por tanto, que busca un posicionamiento de claro rechazo por parte del Parlamento Vasco de unos presupuestos generales del Estado que, entre otras cuestiones negativas para la mayoría de la gente, para las clases populares de nuestra sociedad, van a permitir la consolidación de la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones públicas un año más. Y lo hacemos porque a nosotros nos parece importante dar respuesta desde este Parlamento al clamor popular que hay en este momento en las calles. Un clamor en defensa de un sistema público de pensiones y un clamor por ofrecer una pensión digna a cientos de miles de personas mayores en este momento en nuestro país. Por esa razón ya trajimos la iniciativa que fue aprobada el pasado 1 de marzo sobre medidas concretas que pensamos oportunas para defender y mejorar el sistema público de pensiones. Pero una de aquellas medidas que defendimos y que fue respaldada por todos los grupos de esta Cámara, a excepción, lógicamente, del Partido Popular, va a ser ignorada nuevamente si se aprueban los presupuestos generales que ha planteado el Gobierno de Mariano Rajoy. El pasado 1 de marzo, a excepción de los nueve parlamentarios y parlamentarias del Partido Popular en esta Cámara, el resto manifestamos nuestra posición favorable a que las subidas de las pensiones se tiene que hacer vinculada al IPC para evitar que éstas sigan perdiendo poder adquisitivo. Aquel día y en debates posteriores sobre pensiones en este Parlamento, nos emplazamos a que aquella PNL no se quedase en una mera declaración de intenciones. Nos emplazamos a defender las medidas que contenía, entre ellas la de la subida de las pensiones con arreglo al IPC. En estos momentos ya sabemos que si se aprueban esos presupuestos generales del Estado se consolida la mísera subida de 0,25 para la mayoría de las pensionistas y se consolida la pérdida de poder adquisitivo general de las pensiones públicas. Los presupuestos generales del Estado son los que van a ejecutar nuevamente esa pérdida de poder adquisitivo, entre otras cuestiones criticables en nuestra opinión. Por eso, pensamos que este Parlamento debe expresarse en el mismo sentido que se están expresando las y los pensionistas de Euskadi y criticar el efecto nocivo que sobre la calidad de vida de nuestros mayores van a suponer los presupuestos generales del Estado 2018 y, en consecuencia, rechazarlos abiertamente expresando el sentir mayoritario en nuestra opinión de la sociedad vasca aquí en esta Cámara. Los presupuestos generales del año pasado, del año 2017, aprobados por el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, entre otros partidos, supusieron una drástica reducción del déficit público sobre el resto de objetivos de política económica, entre ellos la creación de empleo y la calidad del mismo, dos elementos claves para la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. España, de la mano del Gobierno del Partido Popular, ha sido durante los últimos años la campeona del ajuste presupuestario de la Unión Europea y también del ajuste fiscal, algo que no fue una excepción en los presupuestos de 2017 y que sigue la misma senda en los de 2018, que aún no han sido aprobados por falta de apoyos hasta el momento al Partido Popular. El Gobierno del Partido Popular se ha centrado en reducir el déficit público a base de recortar, devaluar de las condiciones laborales y desmantelar lo público, incluidas las pensiones públicas. Con los presupuestos para el 2018, el Gobierno, y quien respalde los mismos, colaborará con su apoyo a que se afiancen las consecuencias de las políticas del Partido Popular de los últimos años, incluidas las que afectan a las pensiones públicas. Gracias a estas políticas, España es uno de los países europeos donde más han aumentado las desigualdades desde el inicio de la crisis hasta situarse entre los niveles más elevados de inequidad, pobreza y exclusión social en el marco de la Unión Europea. España es uno de los países de la Unión Europea donde la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre es una de las más elevadas y no deja de crecer. Hoy, como saben ustedes, tener un trabajo en España ya no es condición suficiente para escapar de la pobreza puesto que casi el 15% de las y los trabajadores están en dicha situación como consecuencia de la fuerte precariedad y la mala calidad del empleo. Y esto afecta de manera potente a los recursos que debemos destinar a nuestras pensiones públicas, puesto que las bajas cotizaciones por salarios de miseria no permiten al sistema de pensiones disponer de los recursos que debería tener. La erosión del llamado estado de bienestar, derivada de las políticas de recortes en los presupuestos generales de los últimos años, explica en buena medida esta situación. España, de acuerdo a los datos más recientes, mantiene un déficit estructural con la eurozona en protección social cercano al 5% del PIB. El sistema de pensiones es una de las partes fundamentales del sistema de protección social que se están viendo afectadas negativamente por las reformas realizadas y cuya ejecución final se ejercita en parte a través de los presupuestos generales del Estado al modificarse la subida vinculada al IPC. En vez de reducir las desigualdades, erradicar la pobreza y la exclusión social, los presupuestos generales para el 2018, al igual que los de 2017, se empeñan en reducir el déficit público a costa de aumentar el déficit social. Otro año más se presentan en el Congreso unos presupuestos generales antisocialos, antisociales a los que ya nos tiene acostumbrados el Partido Popular. El año pasado su aprobación solo fue posible gracias al apoyo del Partido Nacionalista Vasco a esos presupuestos, algo que habían venido negando que pasaría, de manera especial durante la campaña electoral. Ahí está la meroteca para comprobarlo.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 El Partido Nacionalista Vasco, de momento, dice que de apoyar los presupuestos generales del Partido Popular en estos momentos nada de nada, al menos mientras siga aplicándose el artículo 155 de la Constitución. Algo que para mi grupo es una buena noticia, pero ante lo que nos preguntamos, ¿qué va a hacer el PNV una vez deje de aplicarse el artículo 155 sobre el autogobierno catalán? Nos preguntamos… Si la aplicación del artículo 155 secuestrando el autogobierno catalán es la única razón por la que se deben rechazar los presupuestos del Partido Popular. Para nuestro grupo la respuesta es clara, no es la única razón. Desde luego a nosotros, y creemos que a la mayoría de la sociedad vasca no nos parece la única razón, las políticas antisociales del Partido Popular nos parecen razón suficiente para seguir diciendo no a los presupuestos generales del Partido Popular. A nuestro grupo, la aplicación de 155 también nos parece un auténtico despropósito, pero ¿acaso la ausencia de la aplicación de ese artículo hace que los presupuestos generales del Partido Popular sean mejores y puedan ser apoyados? Los presupuestos generales presentados para 2018 continúan las políticas de austeridad emanadas de los lobbies del capital y que tanto daño están haciendo a los derechos sociales y a las condiciones de vida de la gente consolidan la subida pírrica del 0,25% de la mayoría de las pensiones, es decir, consolidan la pérdida de poder adquisitivo de las mismas. Por el contrario, unas políticas de, una de las políticas de gasto que se incrementa de nuevo por segundo año de manera más que significativa es el gasto en defensa. La partida que gestiona el departamento de María Dolores de Cospedal contará con una dotación que incrementa en 6,9% respecto al año anterior. No hay dinero para incrementar las pensiones a la par que sube el IPC, el coste de la vida, pero sí hay dinero para aumentar el presupuesto de tanques, misiles y fragatas en prácticamente un 7%. Que alguien le explique esto a los pensionistas. Para ellas y ellos 0,25% y para la guerra un 7%. Asimismo, el Gobierno ha elaborado unos presupuestos que no sirven para aumentar los ingresos del sistema público de pensiones, las consecuencias de todas estas decisiones sobre las condiciones de vida de la mayor parte de la población son dramáticas y apoyar esos presupuestos es apoyar esas posiciones. No es de extrañar que hayamos conocido esta semana, a través del CIS, que aumente de manera notable la, la preocupación por la situación de las pensiones, colocándose entre las principales preocupaciones de la gente. La segunda preocupación sigue siendo la corrupción. Cada día vemos el desfile de corrupción, latrocinio y saqueo de las arcas públicas que se produce por parte de corruptores y corruptos. Y quienes han diseñado estos presupuestos pertenecen pre precisamente, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, a un partido carcomido por la corrupción de manera estructural y envuelto en cientos de casos de corrupción. Y quienes lo respalden, en nuestra opinión, están en estos momentos respaldando también ese modelo. Debemos rechazar desde el Parlamento Vasco unos presupuestos al servicio de las élites, contra la clase trabajadora y contra las y los pensionistas. Si hay dinero para tanques, debe haberlo para actualizar las pensiones de manera acorde con la subida del coste de la vida. Las y los pensionistas de Euskadi lo tienen claro y ya lo han manifestado. Hagamos que este Parlamento se convierta hoy en expresión de esa reclamación mayoritaria en nuestra sociedad. Asegurémonos en este Parlamento... ...que en Euskadi nadie diga que va a pactar unos presupuestos... ...en nombre de los intereses de la ciudadanía vasca... ...pero curiosamente en contra de la opinión mayoritaria... ...de esa misma ciudadanía expresada en las calles. Asegurémonos de que nadie utilice la dignidad de nuestros mayores... ...como moneda de cambio de sus pactos. Nosotros tenemos claro... ...que la opinión de este Parlamento mayoritaria... ...coincide con la opinión de la calle. Los presupuestos generales presentados por el Partido Popular perjudican a la mayoría de la sociedad y, de manera concreta, perjudican a las y los pensionistas. Por lo tanto, nos parece legítimo que este Parlamento se exprese en esta dirección y nos exija a los partidos que formamos parte de esta Cámara y que firmamos o votamos el pasado 1 de marzo una iniciativa con medidas concretas sobre las pensiones que cumplamos con aquel compromiso hasta sus últimas consecuencias. Negociar, respaldar unos presupuestos de generales del Estado que no recogen la reclamación de actualizar las pensiones con arreglo al IPC es traicionar aquel acuerdo que alcanzamos en esta Cámara. Es que es casco.